Saludos, soy Israel Vanguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de eh, en dónde, en qué carpeta se almacenan las películas y series de Netflix Si damos aquí en descarga, mis descargas, yo aquí tengo descargada esta, pero supongamos que ustedes quieren pasar esta película a otro equipo Para que una persona determinada, un amigo, no sé quién sea, la vean, listo en la aplicación de Netflix, quieren que le salga así como está aquí en descarga para la persona reproducirla. Entonces, para ello vamos a irnos a la carpeta donde se encuentran almacenados. Aquí estoy creando la carátula del, del video, eh, la carpetica para que entiendan a que, a que cuando vayan a dar clic, sepan de qué se trata el contenido aquí, simplemente una imagen la, la, la baje aquí, la pongo aquí así. Y ahí ya queda la carpeta, la flechita y listo O sea que apenas estoy creando este tutorial Y la carátula es esta Bueno, sigamos eh, Yo las creo en el Illust en Illustrator, por si les interesa eh, Entonces sigamos Para encontrar la carpeta eh, Con las películas o, o series de Netflix Vamos a irnos aquí a, a la carpeta al, al explorador de archivos y en ver, aquí donde dice ver, a usted le saldrá quizás por aquí si están en otro sistema operativo. Yo estoy en Windows 11, sale por aquí. Lo importante es que encuentren en esta opción ver, mostrar. Y aquí en mostrar van a, a darle clic aquí en elementos ocultos. Dan clic allí para que muestre las carpetas y unidades ocultas. Listo. En caso de que no lo encuentren, me lo hacen saber en la descripción. Yo les creo un pequeño tutorial eh, cómo ingresar a panel, ah, vamos a hacer eso de una vez, nos vamos a panel de control si no lo encuentran por allí en panel de control se vienen a, vamos a buscar esa opción, vamos a escribir aquí opción y aquí sale opción de explorador de archivos, y van a dar clic en ver y, y aquí eh, van a, vamos a buscar la opción que yo acabo de palomear Mira, aquí está, Él lo van a encontrar aquí. Ustedes lo van a poner aquí. Mostrar archivos y carpetas y unidades ocultas. Dan clic en Aplicar y Aceptar. No voy a ponerme a, dar a, a darle vuelta con ello, con otro grupo real, ver, o sea, pudiéndolo hacer ahora mismo. Listo. Bueno, una vez hecho ello, vamos a irnos a Equipo. Disco local C. Miren que ya salen las carpetas y unidades ocultas. Disco local C. Eh, usuarios. Van a escoger el nombre eh, que ustedes le hayan puesto al equipo. En mi caso es Isbam. En el caso de ustedes puede ser Pedro, Juan, Pepito, eh, Milady, Florinda, como sea. Una vez que estén aquí vamos a darle clic en Add Day. Luego Local. Cuando tenemos aquí en Local. Vamos a buscar una carpeta que tiene por nombre pac, pack, aquí está. Esta. Una vez hecho ello vamos a darle clic en esta que está aquí arribita en esta. Una vez hecho ello vamos a buscar en dónde está. Eh, es esta. Esta. No, o sea no esperen que me estoy equivocando que esta es una ruta larga ah no es aquí está local state eh, luego vamos a dar clic aquí y aquí donde dice ones aquí están las películas miren todos estos archivos que están aquí es la, la serie que les mostré allá ahora que descargué entonces esa es la ruta para encontrar eh, las películas y series entonces cuando ustedes cojan estos archivos los copian para que les permita copiarlo sin ningún inconveniente cierran la aplicación de Netflix. Si la tienen abierta les va a decir que no es permitido porque los archivos están en uso. Entonces copienlo, los pegan donde quieran y luego los llevan la, al, al equipo. Los pueden llevar en una USB, pasarlos al equipo donde quieren que la persona también disfrute de este contenido. Y los pegan en esta misma carpeta. Una vez que los peguen aquí van a buscarla allá en, en mi descarga y va a salir la película o la serie que hayan descargado a, allí. Entonces, miren la ruta que está aquí. No obstante, les voy a dejar esta ruta, la voy a copiar. La voy a dejar en la descripción del tutorial para que la guarden. Esta ruta no es la misma en el equipo de ustedes, porque mi equipo se llama Isvan. Bueno, mi equipo se llama Isra, pero aquí sale Isvan porque es la cuenta con la que yo inicio sesión. ¿no? Eh, en, a no ser que usted, en el de ustedes le, le pongan el nombre valga la redundancia, le pongan el nombre de ustedes aquí y ahora sí le la peguen y se les va directamente acá. Pero aquí está la ruta, ¿listo? Lo hacen tal cual como les mostré. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao. No olviden de solicitar eh, otro tutorial si lo necesitan.